Este señor mató a su concubina. El, tienen que darme un segundo, nuestros televidentes, para poder desarrollar un poco el programa. Este señor, conocido como Jorge García Eusebio, mató a su concubina, Uimelda de Asa, de un disparo en la cabeza en una banca donde ella trabajaba este domingo en la comunidad Toro Cenizo de Nagua y luego él se dio un disparo en la sien también, muriendo ambos. Un caso de feminicidio-suicidio, otro más en el caso de Toro Cenizo de Nagua. Vamos a ver este video, señor director, de, este, de esta tragedia de Toro Cenizo de Nagua. Saludos, saludos, hombre, mata a tu vez pareja aquí en Toro Cenizo. Señores, uno de los muertos aquí en tu pareja en Toro Senizo de Nagua. Aquí en el municipio de Reja, en el municipio de Nagua, tragedia más, Dios mío. Y nos quedamos ahí, señor director, en Sánchez. Vámonos con ese post. Joel Acosta Núñez, alias Frijolito, resultó muerto y Cristian de la Cruz Polanco resultó herido la noche de este sábado durante un enfrentamiento a tiros y arma blanca escenificado en la entrada del barrio La Torre de Sánchez. Ligado a las drogas también. Este otro caso de la muerte de este muchacho, ese que vemos en pantalla, conocido como Frijolito, también se dice que era por la disputa de, de puntos de droga y, y todas estas cosas en el barrio La Torre de Sánchez. Y quedándonos ahí en Nagua, señor director, otra vez en Nagua, Vámonos con el próximo post. En Nagua, Alexander Núñez Cuello, alias Alex, Kelvinson Tejada, alias Chichi y Yajaira Rosario Castro resultaron con heridas de bala en medio de un incidente por disputa de drogas también en el sector La Islita de Nagua. Estos dos son de dos puntos diferentes de droga allá en La Islita de Nagua y La Joven, resultó ir accidentalmente cuando estos se disparaban uno al otro. Es lo que dice el parte policial de este caso, de estas heridas de bala, a estos tres en agua. Lamentable esta situación. Y volvemos aquí a Bijao nuevamente. Bijao está caliente. En el caso de Bijao afuera, esta banquera denuncia que fue atracada y ella dice quiénes pueden ser los que la atracaron. Vamos a escucharla. Yo tenía que poner una denuncia porque me atracaron anoche, en Vijada afuera, en la banca de Otero. ¿Dónde? Banca de los afuera. ¿Qué atracaron? Sí. ¿Pudiste identificarlo? Eh, lo he visto. Me dicen que son de la espínola. Al lado de donde yo trabajo hay una cancha. Donde llegan muchos mucho muchachos de varios sitios, ellos ya de un lugar, ahí están baqueando. ¿Estaban, ¿Estaban armados ellos? Sí, me pusieron una pistola ahí y tiraron un tiro afuera porque la gente ya estaban, que lo querían ¿Te, te amenazaron? Eh, no, me pusieron una pistola, si no le daban los puerta, me iban a mentir. ¿Y en ese momento que te la pistola, qué sentiste? ¿Puedes expresarlo? Eh, nada, eh, un poco nerviosa, solamente le dije, ahí está acá. ¿Cuánto te llevaron? ¿Qué llamado le haces tú a las autoridades policiales? Oh, eh, que le den más seguimiento y que en esta cancha que por favor que le den seguimiento porque ahí llegan muchos ladrones y mucho, muchos muchachos uno no conoce. Entonces, ¿Dijiste cuántos eran los atracadores? Dos, en un peninero. ¿Eran jóvenes? Sí, muy jóvenes, lo he visto bastantes veces. ¿En qué andaban ellos? En un peninero. Ok. Muchas, muchas situaciones, pero vamos a ver una... Buenos días. Buen día, José Manuel. Buen día. Bueno, José Manuel, no, no sé qué vamos a hacer con esta... Este de los AME. Ay, ¿cómo se le va a que Tiene que poner freno a, a, a esa persona. persona? A Fija, quién. Este es, a los lo, lo. Oye, a ayer vinieron aquí a Wilson y eso ahora de las cinco y media. Todavía eran las 8 de la noche quitando los motores a todo el mundo. Y esta gente tenía un tapón, vea, que eso lo estaba también con el tapón y yo sabía. Pues esta gente son un secuestradores azules y mayores que tienen la gente. ¿Cómo vienen a ponerse a esta hora de noche en ese puente a quitar el motor tuyo que viene? Y un domingo más donde ¿no, se transita tanta gente en la playa. Vamos a hablar de lo amén en unos momentos. Vamos a tratar ese caso. Vámonos con. La Escuela de Bellas Artes, mi hermano Franklin Inver Vargas dirige la Escuela de Bellas Artes. Realizó el pasado viernes, mi hermano Franklin, el inicio formal de las clases en esta Escuela de Bellas Artes, en una nueva versión de esta gestión de Franklin, que al, le está dando el todo por el todo a la escuela. El, está allí. Franklin reconoció a instituciones y personalidades que han estado siempre apoyando a esta escuela. Ahí vemos a la gobernadora que fue reconocida, a también mis hermanos Víctor Puntiel y doña Bienvenida Vargas de los medios de comunicación que también fueron reconocidos. También me, me guardaron un, un reconocimiento y yo le agradezco a mi hermano Franklin, aunque no pudimos estar presente ahí. Tú sabes, hermano, que de corazón te apoyamos porque sabemos que tú mejor que nadie puedes hacer un trabajo ahí porque has estado dedicado toda tu vida al arte y eres un trabajador grande. Así que te deseamos mucho éxito. Lo que esperamos es que lo más pronto posible se pueda hacer realidad que San Francisco de Macorís tenga el local de la Escuela de Bellas Artes que necesita, que va a ser, según las gestiones de Frank de, de Franklin, de nuestro senador Franklin Romero, será donde funciona ahora mismo la fortaleza Duarte. Esperamos con ansias que, este, que esto se dé. Mientras tanto, mi hermano Franklin Inverte, deseamos muchos éxitos en esa gestión desde la Escuela de Bellas Artes.